Miguel Juan Paredes en su onceavo mes y Miguel Sadi Peralta Fermín. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, nuestro párroco, acompañado del reverendo diácono Fran Luna y acólitos. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrogué. causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero.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 La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos a toda esta celebración eucarística. En este viernes cuaresmal, viernes de ayuno, de oración, de abstinencia. Por eso pedimos al Señor que nos fortalezca en nuestro interior para poder combatir el buen combate de la fe en nuestra vida espiritual. Y para seguir viviendo y estando en este desierto, acompañando a Jesús en esta Cuaresma. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la reconciliación, a la conversión. Reconozcamos con humildad, con sencillez, que somos pecadores e imploremos la misericordia divina.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 que intercedan, intercedan por mí ante, mí, ante Dios, Dios, nuestro Señor. Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor.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 la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Génesis. José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos, que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Tus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: Tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el de los sueños, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentarlo, intentando salvarlo de sus manos dijo, no le quitemos la vida y añadió, no derraméis sangre, echadlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlos de sus manos y devolverlo a su Padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto Judá propuso a sus hermanos ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él que al fin es hermano nuestro y carne nuestra los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes medianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la Palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El Rey lo mandó desatar, el Señor de Pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones recordar las maravillas que hizo el Señor recordar las maravillas que hizo el Señor hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Tu Santa Palabra Señor en mi corazón guardaré Tu Santa Palabra Señor en mi corazón guardaré para ya no perdure para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar, ya no pecar, ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el, el tiempo de la pandemia, Envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que les correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndoles, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos? Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. Siempre es una gracia inmensa poder participar de la Santa Eucaristía y mucho más en este tiempo de cuaresma donde la misma iglesia pone lecturas especiales que van directamente al corazón y quedan continuamente en la diana de todo nuestro ser. Por eso hemos escuchado también esta, esta historia de José de Egipto, hijo de Jacob, también llamado Israel, y hay una historia, no diría yo, fabulosa al principio que no se entiende mucho, pero después va poco a poco mostrando toda la historia de salvación que tiene Dios con su pueblo Israel. Y hoy nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Por eso ver los acontecimientos, las luchas, los afanes en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, sobre todo, es ver también nuestras luchas y nuestros afanes y el deseo de llegar a la tierra prometida, que es nuestra salvación. Todo estaba relativamente feliz, tranquilo, eran todos los hermanos de Jacob, tranquilos, pero había uno, el más pequeño, el Benjamín, José, que le tenía un aprecio especial, incluso de una madre diferente, y entonces le compró incluso una túnica que no le compró tampoco a sus hermanitos, sino a, a José. Pues todos esos signos sí, de aprecio a José por ser el más pequeño dentro de la tribu de Jacob eh, comenzaron a traer un conjunto de envidia y de situaciones y es entonces cuando eh, su padre José envía su padre Jacob envía a José también a Siquén donde están sus hermanos y ahí en Siquén entonces comienzan a maquinar sus hermanos toda esa historia de situaciones que se dan entre estos hermanos también se dan hoy día ahí viene el de los sueños dicen los hermanos de José vamos a matarlo y echarlo a un aljibe a una cisterna Luego diremos que una fiera se lo ha devorado y veremos en qué paran sus sueños. Y es precisamente cuando maquinan todo y lo toman y le quitan la túnica y la túnica entonces la mezclan con la sangre como si fuese una fiera que lo hubiese devorado. Por eso Jacob va a llorar largamente porque va a pensar que a José lo había, se lo había comido una fiera en, esas, en esos lugares y lo pusieron en el aljibe dentro, no tenía agua y después entre estaban maquinando una cosa con otra, ¿qué hicieron? Vieron una caravana que venía y que iba para Egipto y precisamente vendieron a su hermano. Recientemente también un hermano acabó con otro hermano aquí en República Dominicana por peleando una herencia, peleando unas tierras. De manera que esa situación contra los hermanos siempre aparece desafortunadamente. En el Antiguo Testamento aparece también la figura de Caín y le pregunta al Señor, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y también es la pregunta que sigue resonando. Juan Pablo II, en una encíclica, narra toda esta historia de Caín y Abel. Y hay una pregunta que sigue y que sigue continuamente: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo va la, la reconciliación y la fraternidad con tu hermano? Que nunca es fácil, pero que es necesaria. Entonces. Eso nos llama el Señor a esa reconciliación, a buscar al hermano. Y ya ustedes conocen la historia de José de Egipto, lo van, se lo va a vender en la caravana, allá va a comenzar a, a, a tener esas revelaciones de los sueños y más adelante entonces va a ocupar un puesto dentro del gobierno de Egipto, ahí con el faraón y después va a tener un sueño de las siete vacas flacas y de las siete vacas gordas y se va a preparar todo el imperio para cuando lleguen las siete vacas flacas y desde ahí en adelante va a ser José una figura realmente relevante, importante porque va a través de él, Dios tiene toda una historia de salvación. Pero antes de todo eso, ha pasado por el sufrimiento, ha pasado por la prueba, ha pasado por el desprecio, incluso de sus propios hermanos. Pero la historia de salvación se va entretejiendo entre todas esas situaciones. Y es que el hombre cuando pasa situaciones de prueba y sufrimiento, Dios está cerca de él, de José sí y también de nosotros pareciese como que Dios no estaba con José ante tanta, tanta situación y tantas pruebas también y en todos los sentidos, en la afectividad, también en el sentido de la fidelidad, entonces en el sentido también de los bienes materiales, en todo fue puesto a prueba José, pero siempre se mantuvo fiel al Señor y gracias a Él Dios salvó a todo un pueblo, a toda una nación, gracias a la fidelidad de José al Señor. Nosotros también, hermanos y hermanas, estamos llamados a ser fieles, aún incluso en los momentos grises y oscuros de nuestras vidas. Estamos llamados a esa fidelidad a Dios y verá cómo Dios va haciendo la historia de salvación. Contigo como la ha hecho también con José. Y más adelante hemos escuchado este evangelio donde está el administrador también, el fiel, ese administrador que lo dejan y para que atienda la, la finca y esa parábola donde hay un propietario que plantó una villa, donde están también los labradores. Y al final vieron el hijo, el hijo de la, de la herencia, y entonces quisieron, vamos, quisieron acabar con su vida también. Este es el heredero, vamos a matarlo, y así nos quedamos con la viña. Recuerda que toda la historia de Jesús, esos labradores, son muchas veces los que maquinan contra los caminos del Señor, contra el reino de Dios. Pero también aparecen esas figuras donde... Eh, el Señor quiere depositar todos sus bienes y su gracia en nosotros para que seamos buenos administradores también el Señor ha mandado muchos emisarios muchos emisarios muchos profetas, muchos predicadores y al final incluso quisieron matar el mismo hijo de la promesa que es el mismo Jesús y han desechado la piedra angular la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Dentro de esa propiedad y esa administración, todos tenemos una propiedad y estamos administrando nuestras vidas, incluso los bienes del Señor, administrando en la familia, administrando en la empresa, en el departamento. Por eso toda la administración tiene que ser fiel al Señor y fiel también a los hermanos buscando el desarrollo, el bienestar y el progreso espiritual, ese crecimiento espiritual que no se debe quedar. Pues hermanos y hermanas, busquemos siempre la obra de Dios, busquemos siempre comprender toda la historia de salvación que Dios va haciendo en, con nosotros en nuestras vidas. Dios siempre está ahí, aunque muchas veces no comprendamos no podamos entender todos los designios de Dios en nuestras vidas, pero acepta la voluntad de Dios, siempre opta por Él, busca al Señor y Él te dará todo lo que ansía tu corazón y te pondrá todo lo demás por añadidura, pero busca al Señor mientras se dé encontrar y sobre todo en este tiempo de cuaresma, de gracia y de bendición en el que estamos Sumergido. Y hoy concretamente, viernes cuaresmar, viernes de ayuno, viernes de oración, viernes de abstinencia. ¿Y qué ayuno hacemos, Padre? Bueno, es el ayuno de alimento y cualquier otro que tú, que tú tengas que hacer en tu vida que te haga falta. Hace el ayuno también de la abstinencia de la carne y también una comida frugal o algo sencillo siempre obediente al Señor, pero siempre a ese pequeño sacrificio que la iglesia te pide y te manda. Hermanos y hermanas, que Dios nos conceda su favor y derrame su gracia sobre nosotros hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos entonces a seguir orando al Señor que está aquí con nosotros. Hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones y se apiada de nuestras indigencias, porque nos ama. Por eso, con confianza filial, acudamos a Él para que bendiga con su poder a nuestras vidas, a nuestros mundos. Vamos a decir, Padre, escúchanos. Padre, Padre escúchanos. Para que el Evangelio imprime de los valores del reino las estructuras nuestras de nuestra sociedad y penetre en el corazón de todos los hombres, oremos al Señor. Padre, Padre escúchanos. Para que con flexibilidad, misericordia y generosidad, en la Iglesia se repalta el pan de la palabra. Y de la Eucaristía a quienes tienen hambre y sed de Dios y a los que buscan ver Su rostro, oremos al Señor. Padre, escúchanos para que Jesús rotezca la fe de los catecúmenos y los haga evangelizadores, convencidos del amor de Dios que triunfe sobre cualquier juicio o situación por difícil que esté presente, oremos al Señor. Padre, escúchanos Para que los que no tienen que dar de comer a sus hijos, los que no tienen acceso a la educación, la salud o la vivienda, los que en nuestra sociedad no cuentan, experimenten que Jesús es su luz y su salvación, y encuentren en los cristianos ayuda y amor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos también, hermanos y hermanas, por todas las familias, para que el Señor le conceda esa unidad, ese amor entre ellos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos por todos los hermanos que están pasando situación de Prueba, dificultad Por aquellos que se han encomendado A nuestras oraciones Para que el Señor le conceda Lo que hacía su corazón Si es su voluntad, oremos Padre escúchanos. Padre, escúchanos Pidamos también al Señor Por este viernes cuaresmal Para que el Señor nos ayude a entrar En este momento De penitencia, de oración Roguemos al Señor Padre, escúchanos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro hermano, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. entregado nuestras vidas al Señor No hay mayor bendición que ser de Él Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y Él ahora nos da la vida eterna Bendito sea Señor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 Y el vino que tú convertirás En el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús Pan de vida y bebida de salvación Bendito sea Señor por este pan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 el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y lo conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa y santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo, Lo tenemos levantado, levantado hacia, hacia el Señor, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo es necesario. y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia Y de bendición llamado Cuaresma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 Santo, santo, santo, es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo.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 Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección.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 por los siglos de los siglos Amén. Amén Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo, cielo. santificado, santificado sea, sea tu nombre venga a nosotros a tu, tu reino hágase tu voluntad en la, la tierra, en tierra como en el cielo. cielo danos hoy nuestro pan de, pan de cada día, día. Perdona, Perdona a nuestras, nuestras ofensas, ofensas, como también, también nosotros, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y, y líbranos del, del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudada por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida,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 la paz del Señor esté siempre con usted y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y yo soy nosotros nos invitados al banquete del Señor. Señor, no, soy, no digno soy digno de que entres en mi casa, casa pero, pero una, una palabra, palabra tuya bastará para sanarme. sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.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 En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal. Juan Gozo asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creen. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor se gocen y se alegren, todos los que te buscan, repitan fuerte y sin cesar, qué grande es nuestro Dios, que en Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la salvación eterna, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la novena a San José. Novena a San José, primer día. Oh glorioso Patriarca San José, que por tu gran santidad e insigne prudencia tuviste el honor de ser en tantos peligros el guardián de María y de Jesús guárdame también con tu protección continua puesto que soy hijo de María y hermano de Jesús Amén Patriarca San José ruega por nosotros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 para que y seamos dignos de alcanzar, alcanzar las, promesas las promesas de, de nuestro, nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Vamos a escuchar unos avisos. Hermanos, recordarles que es viernes de cuaresma, y como todos los viernes, tenemos el compromiso de apoyar nuestra tradición católica. Hoy, viernes, vía crucis, en todas nuestras parroquias. A integrarse, hermanos, acompañemos a Jesús hasta la cruz para luego acompañarlo en la resurrección. Agradecemos también a todas aquellas personas que colaboran con esta, nuestra, eh, nuestra parroquia evangelizadora mediática. Necesitamos sus aportes. Agradecemos todos los que, lo que ustedes puedan hacer para colaborar con nosotros, que creemos en la evangelización en los medios y estamos aquí para que nos convirtamos todos en una gran comunidad, de hermanos. Gracias hermanos. Un último aviso muy importante. Ya ustedes tienen reservado el 18 de marzo de este 2023. Recuerden que en el Coliseo Teocruz tendremos el gran concierto de adoración eucarística cielo abierto. Este gran concierto que ha tenido, que ha dado tantas gracias. A donde, ha, a donde ha estado Esta vez seremos nosotros Los que tendremos la oportunidad De recibir toda esta gracia Que el Señor tiene para nosotros Recuerden 18 de marzo Coliseo teocruz Y el 14 de marzo Aquí en esta parroquia Tendremos una adoración Para prepararnos para esa gran adoración Donde estaremos Los esperamos Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Bien, y seguimos orándonos por otro. Por la mañana también estamos haciendo la oración de los laudes aquí a las 6 de la mañana. Están todos invitados. Estaba yo muy contento también porque veo tantos hermanos en esta celebración de las 7 de la mañana. Me recuerdo yo cuando comenzamos en pandemia que apenas estaban los lectores. Pero el Señor es fiel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 En la presencia del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. gracias a Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor.